bordeaban las 16 horas del 23 de agosto, cuando la expectativa por el vuelo del supertanker 747 emocionaba a la población, que desde diferentes puntos se apostaron para lograr captar una imagen del avión que avivó la esperanza de tres países que viven uno de sus mayores desastres en la Amazonía, que divide Bolivia, Paraguay y Brasil. En un, te, en un terreno bastante complejo como son las serranías de San José, las serranías de... Eh, ...de San Rafael, no van a ser distintas, probablemente el trabajo más, eh, menos complejo se, se desarrolle mm, en el municipio de Puerto mm, de Puerto Suárez... ...fundamentalmente en el Triángulo Mancésped, cerca de Puerto Buch. pero lo importante es que hemos visto ya eh, en la maniobra... Eh, ...y el descargue de una parte seguramente del, del agua sobre, eh, sobre los incendios aquí en la Serranía... ...no es muy fácil como ustedes han, han podido ver. La primer descarga de enfriamiento con lluvia artificial se logró con una cantidad de 72.400 litros de agua... ...y cayó específicamente en el centro de la Serranía Rocosa de Ipías, entre Taperas y PSOE... ...una zona inaccesible por tierra. Eh, su centro de operaciones va a ser Viru Viru y, y bueno ya lo bueno es que con esta primera descarga hemos calibrado tiempos eh, que se hace una misión y además procedimientos protocolos que se van a repetir ya en los próximos días en... ...por lo menos eh, cinco lugares que hemos detectado aquí en la Chiquitanía. La extensión donde se logró apagar el incendio... ...tiene una longitud de dos kilómetros de largo... ...entre 60 y 80 metros de ancho... ...se conoce que el centro de operaciones del Boeing... ...será el aeropuerto Virubiru... ...y volará sobre el cielo chiquitano entre 7 y 10 días. Más o menos eh, unos dos kilómetros con un unos 60 u 80 metros de ancho... ...ha permitido aplacar y liquidar completamente...